¿De ¿Qué conocimiento tú tienes de derecho? Bueno, lo, que, lo poco que haya podido leer. ¿Por qué? A mí me he hecho con la guagua de Telenor el, el, el sábado. y... No, eso tienes tú que tratarlo con ellos. Eso no es un tema mío. Eso, Tú no, no, lo tratas no, con no, ellos. No, no, no, no. no, porque yo, imagínate tú, yo no tengo que tratar ese tema. Eso tú vas donde ellos. Y la administración, pero no me trate ese tema aquí, porque eso yo no tengo. Imagínate, ¿qué, qué yo te puedo decir si no conozco el caso? Eh, bueno, entonces, señores, este hay varios temas que yo mejor mañana, que le prometí tratarlo hoy, pero como vamos a tratar el tema de salud, que el doctor Peralta ya está aquí y viene con su el tema de hoy, y así yo puedo tratar mañana la lista que me han dado los mismos PRMistas de, de las amantes que los dirigentes y funcionarios del PRM han, han nombrado aquí. Oigan esto, pero yo lo voy a tratar eso mañana porque el tiempo definitivamente no me vas a dar. Eh, sí solo quería decir que... Es una vergüenza lo que se ha estado viendo ya en un país con esta calamidad que tiene, que a esta altura de juego, faltando tres años y pico para las elecciones de 2024, ya quieren meter a este país en una campaña electoral de tiempo. El partido que está en el poder y los partidos de oposición... Como si este país... Oye, pero esto es una cosa increíble, señores. Un país que está en medio de una pandemia, que tiene que resolver y definir eso de la pandemia. Un país con tantos problemas como, por ejemplo, el de la seguridad ciudadana, que ustedes han visto el espectáculo que ha dado esta Policía Nacional, que nos gastamos. Un país con los asuntos de corrupción como, como este este país la delincuencia, azotando este país. Oye, ¿cómo, ¿cómo vienen esta gente ahora a embarcar a este país en una campaña faltando tres años para las elecciones? Oye, pero señores, pero es una, una, una cosa absurda. Esto es una cosa absurda. Eh, eh, eh, embarcar este país en una campaña de tiempo en medio de una situación como la que vive no solo el país, sino el mundo. Una pandemia que ha diezmado la economía de estos países. Que ha diezmado la salud de estos países. Que tiene al mundo puesto de rodillas. Que lo que se está viendo cuando se reactiva y se vuelve a la normalidad. Oye, esto es barbarazo. Esto es barbarazo. Luis Abinader tuvo que llamarle la atención. Porque ya están elaborando la cuestión de la reelección. Señores, vamos a, vamos a tener un poquito de conciencia, aunque sea una sola vez. El país no está para dedicar tiempo en vainas de política ahora y de campaña electoral. El país está para darle respuesta a todos esos problemas. Que a diario se denuncian y que no tienen una respuesta adecuada. El problema del empleo. Aquí hay gente que han perdido su empleo. Aquí hay gente que están pasando la decaín. El problema de la carestía de los productos y artículos de primera necesidad. Eso hay que darle una respuesta. Aquí el pollo está costando setenta y pico de pesos. Aquí el arroz ha subido. Los, los víveres han subido. Hoy cómo vamos a estar en, en, en, en baila de politiquería. como claro, los que están bien y los que viven de la política... ¿Eh? Porque aquí hay gente que Estén en el gobierno, estén en la oposición Viven bien Viven bien A ellos se les importa Mire ese problema ahora de la dicteria Matando muchísimos niños Y que se ha determinado Doctor Peralta Que la dicteria le puede dar no solamente a los niños A los adultos le puede dar Hoy ¿cómo vamos a estar en política teniendo esos problemas sin solucionar? Y miren ese asunto De, de famoso eh, bebidas adulteradas que yo digo que no son adulteradas, que es un veneno. Hoy, ¿cómo vamos? Pero ven acá. Entonces, este, eh, no sé, eh, es una situación, es una situación que solamente las cosas que se ven en, en este país se ven en, en, en República Dominicana. En ningún otro sitio se ve eso. Eh, bueno, entonces, este, vámonos a la pausa y estos temas que yo en principio le dije, vamos a tratarlo mañana porque yo sé que a ustedes les van a gustar, por las injusticias y las burlas, por las injusticias y las burlas, que se han estado, se han estado cometiendo contra legendarios dirigentes, periodistas, perremeístas, que han sido burlados, eh, Ustedes se van a asombrar mañana, ustedes se van a asombrar con una serie de, de, de datos que...